el último recorrido que él hizo el 11 de enero eh, a él lo mató una una piba eh, porque iba apurada, porque iba peleando con la madre, se subió al auto dio una vuelta en U y, y lo mató enseguida eh, la familia hace el doble duelo primero la irreparable pérdida de, de su hijo y la segunda que, que, que no, paga, no paga con, con nada eh, no va presa estas causas la verdad que no pueden seguir así no se pueden seguir pintando estrellas amarillas la, la persona que maneja tiene que entender que lleva un arma en la mano eh, tiene que tener la conciencia eh, que, que cuando maneja lleva un arma en la mano y que, que puede pasar estas cosas que por apuro, por no comerse un semáforo por, por estar apurado, por estar enojada, eh, mataron una, una, una familia completa la destrozó destrozó a todos los que estábamos alrededor eh, el 11 se cumplió un mes y hoy, bueno, hoy se pintó la estrella amarilla en el lugar de, del accidente la primera estrella amarilla del año y, y fue, para, fue para Maxi así que es dolorosísimo para nosotros que somos, que somos el, el entorno para la familia es eh, totalmente devastador y no hay consuelo, no, no, no van a tener consuelo nunca, hoy hacemos la marcha pidiendo, sobre todo testigos nos costó muchísimo conseguir testigos conseguimos ahora llevamos solo tres después de un mes de andar pidiendo testigos y, y la verdad que, que cuesta mucho y que se pongan en, en el lugar de la familia que perdió que perdió a su hijo que perdió a su hermano que perdió a su amigo eh, para salir a, a declarar la causa nosotros hicimos una movida por, por redes sociales pero eh, no hay muchos no hay muchos testigos mucha, hay mucha gente que vio fue a las 3 de la tarde el accidente 3 menos 10 de la tarde y no hay, no hay muchos testigos para, para esta causa. ¿Ahora se va hasta donde fue el accidente? Ahora se va hasta donde fue el accidente, es el último recorrido que él hizo, salió desde su casa, iba para, para el oeste y, y, y lo pasó bien en el semáforo todo. Una mujer que salió apurada por no comerse el semáforo, la atropelló. La vida de max no tiene que ser en vano, Sino que tenemos que tratar de que no haya más estrellas amarillas. Así que muchísimas gracias por su compañía y quiero justicia para mi hijo. Porque mi hijo no merecía morir y que es un hombre que estampado en una estrella amarilla. Porque fue un hijo bien educado y bien criado. Y no merecía que una persona inconsciente me lo mate como me lo mató. Muchísimas gracias. Do that?